¡Sorpresa, gilipollas! El mundo es una balanza. Yo soy el punto de equilibrio. Ahí, arriba del todo, en el puto cielo, pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, pero. Hermano. Tú eres fuerte. Eres poderoso. ¿Disfrutas de la compañía de mi hermana? ¿Eh? ¿Te va a convertir en todo un guerrero? Estás muy jodido, Jason. Venga, dispárame. Venga, hijo puta. ¡Aprieta el gatillo! ¡Dispárame ya! ¡Dispárame! ¿Tú eres yo? Y, ¿Y, eres yo? ¿Y, ¿Y yo, yo soy tú. Has luchado bien guerrero levántate disfruta de tu victoria te convertirá en un guerrero estamos jodidos Jason vas a muerto Nos abandonó. A mí, a la tribu, su legado. Hoyt Volker le atrapó con su dinero. Y sus drogas. Se convirtió en un monstruo, pero era mi hermano. Hoyt pagará por lo que ha hecho. Contra ti y contra mis hermanos. Yo te traeré su cabeza. ¿Qué hay de tus amigos? Se marchan en barco. Yo me quedo aquí contigo. Me alegra oírte decir eso. ¿Cómo matarás a Hoyt? Conozco a un espía llamado Willis que me llevará a la isla de Hoyt. Astuto. Los Rakia te echarán de menos tu compañía. ¿Tú crees? Vuelve conmigo. Y con mi gente. Pronto.